...¿sí? propiamente dicho... ...en primer lugar, sí, pero tenemos que empezar con el orden del día... ...que es que el minuto de silencio está dentro del orden del día... ...y una vez más, tenemos que lamentar nuevamente... ...otra nueva víctima por la, la violencia de género, por la violencia machista... ...sucedió el 27 de febrero en Sevilla, así que por favor vamos a ponernos de pie... que de descanso en paz. Eh, vamos ya en primer lugar para la, la aprobación del acta de la sesión anterior. Grupo Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Pasamos al siguiente punto. Buenas tardes. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto con la siguiente relación. Que por parte de la Junta Municipal, o si no fuera de su competencia, por el área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, se estudie la viabilidad y conveniencia de establecer medidas que disminuyan la velocidad de los vehículos que circulan en la curva que supone la confluencia de las calles San Nazario y Clara del Rey, especialmente en relación con el paso de peatones que cruza la calle Clara del Rey a la altura del número 79. Tal y como nos acordado en de portavoces, pasamos al orden de votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Pasamos el siguiente punto. Punto tercero, proposición que presenta el Grupo Municipal Vox en la siguiente reacción. ...que desde esta Junta Municipal de Distrito se diste al órgano o órgano competente en la materia, bien de la Junta o bien del área correspondiente... ...para que se realice un estudio sobre la posibilidad de realizar el cubrimiento de toda aquella instalación deportiva municipal del Distrito del Aire Libre... ...y si procediera a la realización de la ejecución de la acción propuesta para permitir el mayor uso de aquellas frente a las inclemencias del tiempo... Tampoco tiene debate, así que pasamos a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Mal Madrid. A favor. Y Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto cuarto. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox con la siguiente reacción: que desde esta Junta Municipal de Distrito se el al órgano u órganos competente en la materia, bien de la Junta o bien del área correspondiente. ...para que se realice un estudio sobre la posibilidad de incrementar la iluminación del parque de Berlín... ...y si procediera la ejecución de dicha actuación. Pasamos también a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal de Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto quinto, proposición que presenta el Grupo Municipal Vox con la siguiente relación que desde esta Junta Municipal del Distrito se insta el órgano, el órgano competente en la materia. Bien de la Junta o bien del área correspondiente para que se realice el estudio sobre la dotación de una iluminación propia mediante luces LED de las señales horizontales de tráfico denominadas pasos de cebras en el distrito, y se procediera a la ejecución de dicha actuación para dotar aquellas de una mejor iluminación nocturna. Pasamos también a la votación Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal de Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto sexto. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid con la siguiente redacción. El Grupo Municipal Más Madrid, tras reunirse y escuchar a las vecinas del barrio Castilla, propone, previo estudio técnico, que la Junta de Distrito realice, o en su caso, instalaré a realizar las medidas necesarias para reducir la velocidad del tránsito rodado en los puntos Paseo de la Castellana, número 296, Conde de Torralba, número 15 y Conde de Torralba, número 6, así como instalar un paso de cebra que facilite el acceso a la parada de autobús número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 Son muchas las instituciones que están participando en esta conmemoración, Ministerio de Cultura y Deporte, Comunidad de Madrid, Ateneo, por citar algunas. El Grupo Municipal Más Madrid propone que el parque delimitado por las calles Corazón de María, Luz de Salazar y Padre Claret se denomine Parque María y con un reconocimiento a esta ilustre vecina de San Martín. Pasamos también a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobado. Punto octavo. Proposición que presenta el Consejo de Proximidad de Chamartín con la siguiente redacción: insta al ayuntamiento y al área competente para la convocatoria de un concurso de ideas para la mejora del auditorio del Parque de Berlín y su entorno. Pues, vas a ver, en primer lugar, bueno, esta es una proposición del Consejo de Proximidad, como ha dicho la secretaria, funciona de la siguiente manera. Eh, va a dar lectura, nos va a dar lectura de la proposición desde el Consejo de Proximidad, ¿no? ¿No la van a exponer? Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, bueno pues, entonces, desgraciadamente no ha venido el consejero de proximidad para exponer la, la proposición. No sé si Ángel quiere... Sí, sí. Sí, Ángel, ¿quieres hacer tú la presentación de la proposición para que la podamos estudiar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene? Igual, cuatro minutos. Bueno, Ángel, tienes cuatro minutos. Posteriormente, para que lo sepáis, o podemos pasar directamente al turno de debate o también podéis hacer alguna pequeña intervención, si así lo consideráis. Cuando quieras, Ángel. Eh, buenas tardes. Eh, esta nueva propuesta eh, es recoger la opinión de muchos vecinos, sobre todo los de aquel entorno, eh, que se quejaban constantemente de cuando había una actuación en el Parque Berlín, en vez de ser eh, con las debidas eh, sonoridades, lo que produce ese, ese, ese auditorio son verdaderos ruidos. ...entonces creemos eh, que además, tal y como está concebido ese auditorio... Eh, ...deja bastante que desear en cuanto eh, a sonoridad... ...entonces lo que pretendemos y lo que pedimos... ...es que sea no, que se demuela ese, ese auditorio... ...y que se haga un parque nuevo... ...también todo ese entorno... Eh, ...desentona totalmente con el resto del parque... E ...inclusive está concebido de una manera un poco aleatoria. Si va como ejemplo, el, hay un, un acotamiento para la petanca... ...que jamás se ha utilizado, cuando además la gente... ...que va constantemente a jugar a la petanca... ...utiliza otras zonas, otras zonas del cuarto. De. Además, eh, tal y como se está concibiendo eh, de... de ...por diversos aspectos, el distrito de San Martín, que va a ser un, un punto de referencia no solo de Madrid, sino del resto, del resto de, de, de España, eh, creemos que el Parque de Berlín merece... Un, un auditorio que además sea de, de, de multiuso, eh, porque prácticamente, quitando cuando hay fiestas o alguna cosa, el resto de, del, del auditorio está prácticamente sin, sin usar. Entonces, creemos que Charmartín merece un buen auditorio que sea de multiuso y para uso y disfrute constantemente de, del público. Por eso pedimos a todos los grupos políticos. Eh, que apoyen esta iniciativa que es de los vecinos canalizado por la Mesa de Desarrollo de Urbano. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ángel. Por nuestra parte no, nos parece muy bien. Además, creo que, digamos, que es una actuación muy necesaria. Y no sé si por parte de los grupos alguien quiere hacer alguna intervención. ¿No? Pues pasamos a votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. El grupo Municipal Vox. A favor grupo municipal socialista a favor. grupo municipal madrid a favor. grupo municipal ciudadanos a favor grupo municipal del partido popular a favor aprobada muchas a gracias en nombre de todos los vecinos a vosotros Ángel. nos tenemos que poner de acuerdo en a ver en cómo hacemos el proceso de presentación de ideas y demás vale pero eso ya lo hablamos entre nosotros gracias seguimos ahora con las preguntas punto nueve pregunta que presenta el grupo municipal mixto con la siguiente redacción. ¿Qué actividades se van a realizar en el distrito para conmemorar el Día del Libro? ¿Podrán las librerías poner mesas fuera libres de pago de las tasas de ocupación del espacio público mientras duren las actividades relacionadas con el Día del Libro? ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Quién? Carlos, cuando quieras. Sí, la voy por formulada, gracias. Vale, Carlos, pues dame un segundito que voy a buscar la pregunta en cuestión para poderte dar lectura de las actividades que vamos a hacer. Aunque sí que te adelanto... Que a la pregunta que efectúa sobre si van a estar exentos de pagar las tasas por la ocupación de la vía pública, sí van a estar exentos. Van a poder poner las mesas en la fachada de su librería y no van a tener que pagar por ello. Y ahora, en lo que se refiere a la propia... Eh, ...programación cultural eh, Realizamos la sexta edición de la fiesta de libros... ...se desarrollará en los días 21, 22 y 23 en el Parque Berlín, de Berlín... ...en horario de 10 a 3 y luego por las tardes de 5 a 9... ...como todos los años en la organización de las fiestas... ...han participado los libreros con comercio en el distrito... ...y también instituciones culturales que tienen muy, mucho prestigio... ...aquí en Chamartín, como puede ser el Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...la Residencia de Estudiantes o la Fundación Menéndez Vidal... Este año gerará en torno a Gloria Fuertes y a, los, a la Generación de Poetas del 50. Eh, repetimos también una actividad que está teniendo muchísimo interés en las últimas ediciones, que es la lectura de poesía, que hacemos las inmediaciones del Estanco del Muro de Berlín por la noche, el sábado entre de abril. ...que si queréis venir estáis invitados... ...y también habrá como siempre eh, conferencias... ...y además también estarán las casetas de los libreros... ...en las que podemos comprar los libros también a un precio especial. Cuando quieras Carlos. Eh, gracias, bueno yo ya esperaba la respuesta de, de... que se volviera a realizar la fiesta del libro por año más... ...la verdad que, que nos alegramos que se repita esta celebración cultural que envuelve actividades sobre todo enfocadas a, a los más pequeños, como los cuentas en otros años, los talleres o, o la altura participativa. Y la verdad que nos gusta mucho también que, que nos haya dicho que vaya a girar en torno a la figura de Gloria Fuertes. La verdad que en este, en este apartado no podría pedir más. Y, y en el otro, en la ocupación del espacio público por parte de los libreros, pues, pues también nos, nos alegra la contestación. Siempre hemos hablado aquí de, de la defensa del comercio local, se ha votado en contra de mercadillos porque decían que iban a competir contra este comercio local que lo podían desbancar, que había que preservarlo y ahora que existe la oportunidad ligada a esta fecha destacada pues es una buena buena forma de potenciarlo Nada más, muchas gracias Pues gracias a vosotros y sí, respecto a lo que dices no he incidido en las actividades que tenemos para el público infantil, pero como siempre sí que habrá ¿vale? Pasamos al punto 10 Pregunta que presenta el Grupo Municipal. Ministro, con la siguiente relación. En el 1 de 2022 se aprobó por unanimidad la siguiente proposición. Que por parte de la Junta Municipal del Distrito se realice, o si no fuera de su competencia, ahí está el área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a realizar un estudio sobre la posibilidad de establecer un área canina en los denominados como Parque del Gato y del Perro. Mediante informe de la Coordinación General de Medio Ambiente de 13 de octubre de 2022, considerado viable realizar dicha área, se anotó encargar la redacción del proyecto en 2023 en función de disponibilidad de presupuesto. ¿Podría indicarnos en qué estado se encuentra dicho proyecto, si existe presupuesto para su ejecución y, en su caso, qué actuaciones se van a llevar a cabo? ¿Y cuándo? Don Raúl, pues cuando quiera. Pues la por la policía. Vale, pues a ver decirles que hicimos eh, el estudio, sí que cabe la zona que habíamos estudiado, sí que se va a hacer y lo único decirle que le dijimos que se realizaría durante el año 2023, y llevamos dos meses, entonces podríamos estar un poquito más ágiles si ustedes nos hubiesen ayudado a, a aprobar los presupuestos, pero como tampoco no ellos nos ayudaron, pues entonces tenemos que mirar la votación presupuestaria que vamos a tener para luego hacerlo, que ya le digo, nuestro objetivo es realizarlo. Gracias. Eh, eh, a ver, entiendo que la, la pregunta no se contesta en cuanto a que no se sabe entonces cuándo va a haber el presupuesto para poderlo hacer. Puede ser ahora, puede ser a final de año o puede no ser. No entiendo la vinculación que pueda haber a, a la nueva aprobación de presupuestos cuando están prorrogados, entonces entiendo que el presupuesto hay. En todo caso… En definitiva, eh, la propuesta ha salido adelante porque hay una necesidad real en, en el barrio eh, de que los dueños con mascotas puedan, eh, puedan pasearlos y tener una zona donde puedan, donde puedan hacerlo para ello. Y más aún teniendo en cuenta que en la zona, por ejemplo, hay dos parques infantiles. En fin, eh, que, que es una medida que es necesaria. Eh, hay, intentemos que haya, que haya presupuesto para poderlo llevar a cabo y así pues, que los vecinos se beneficien de la misma. Gracias. Adelante, le voy a volver a contestarle despacito para que lo interiorice bien. En primer lugar, le he dicho que sí, que se va a hacer. Pero es que las cosas, cuando se votan, conviene saber por qué se votan y qué se supone ese voto. A nosotros, el no tener presupuesto y que se prorroguen los presupuestos hace que las inversiones que queramos realizar en el distrito tengan que ser acorde al remanente, que viene posteriormente al realizar pues esa evaluación de lo que queda de, de presupuesto. Entonces, por eso, no sabemos qué va a haber y cuándo lo va a haber, pero ya le digo que cuando lo haya, el objetivo de este ayuntamiento, y de este distrito, es hacerlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Punto 11. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto con la siguiente redacción. En el pleno de octubre de 2022 se aprobó por unanimidad la siguiente proposición. Que por parte de la Junta Municipal del Distrito, fuera de su competencia por el área correspondiente al Ayuntamiento de Madrid, se adopten las medidas necesarias para acondicionamiento de la acera y alcorques de la calle Corazón de María a la altura de los números 64 y 66, por existir losetas levantadas y desprendidas, siendo el mal estado de la acera un riesgo a transeutes y vecinos de la zona. Examinada la zona, se advierte que no se ha realizado actuación alguna sobre la misma, pese a existir un aviso al respecto. ¿Puede indicarnos el motivo de no haber procedido a adoptar las medidas de acondicionamiento acordadas? Eh, don Raúl, cuando quiera. Eh, hemos visto el informe que dice que se va a realizar en abril. Bien, eh, pues esperamos a que se haga, es una zona que lleva muchos años, además así en ese, en ese estado, las bolsotas eh, o las baldosas están desprendidas, incluso yo, yo he pasado por, por allí y se puede ver Y los alcohol también. están bien. Y lo único que además es algo que lleva mucho tiempo así, no es una cuestión de, de hace poco, pues nada, que se, que se ejecute y que se, que se repare la zona así como ha dicho usted, está previsto que se realice durante la primera semana del mes de abril y así lo realizaremos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Tal y como se acordó en portavoces, a continuación se tratará el punto 12 con el punto 20. Punto 12, pregunta que presenta el Grupo Municipal vos con la siguiente relación. ¿Cuál es el resultado actual de las reuniones celebradas por parte de este ayuntamiento con los representantes de la iniciativa vecinal contra la construcción del túnel subterráneo bajo la superficie de las calles Paseo de la Padre de en del Distrito de Chamartín? Y punto 20, pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid con la siguiente reacción. El Grupo Municipal Más Madrid pregunta a la concejala presidenta si le parece suficiente la oferta que se les ha hecho a los vecinos del Bernabéu en la reunión del pasado 17 de febrero y por qué siguen sin facilitar a todos a dichos vecinos la encuesta, el muestreo y los resultados que dicen haber realizado en el barrio sobre la necesidad de aparcamientos. Los compañeros de Ox, si quieren, pueden realizar la pregunta. ¿Quién no quiere realizar la pregunta de OPS? Ignacio. Ignacio, cuando quiera. Pues yo por la la pregunta, señor no presidente. Vale. ¿Y doña Ana Pérez, cuando quiera? Sí. perdón. Sí. Bueno, pues como les comentaba, ya les hemos transmitido a los vecinos, fruto de esa reunión que tuvimos la última vez con... Con ellos hemos acordado la creación de ese grupo de trabajo técnico entre los técnicos propuestos por los vecinos y los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Y si quieran, posteriormente, pues en el siguiente, la siguiente turno pues les cuento un poco lo que hablamos en esa reunión. Cuando quiera, Ignacio. Pues sí, lo primero matizar una cosa, y es que el Grupo Municipal vos no puede aprobar nada en Junta de Gobierno Local porque no forma parte de la Junta de Gobierno Local. Este grupo presentó la pregunta sobre esto mismo en comisión informativa del Pleno de Cibeles, ...preguntando lo que venimos preguntando todos los meses o periódicamente. Y ya lo único, esperar, y cuidado, estamos en fase de licitación. Un proyecto se puede modificar si se aprecian errores o subsanaciones. Y espero que eso se haga porque todavía echamos en falta, que ya lo dijimos en otro pleno... ...el estudio de la demanda de los aparcamientos subterráneos, el estudio de la necesidad del túnel... ...el estudio de la demanda del túnel... El estudio de los usos que no hay determinados en ese proyecto es importantísimo para establecer lo que es la demanda de la zona y la afección a la circulación. Y también, cuidado, hemos pedido, y lo vuelvo a repetir insistentemente, ¿cuántos serán los beneficios obtenidos por la empresa que explote eso? Porque de eso dependerán los cánones a recibir por parte del ayuntamiento. Un canon calculado por la empresa privada a mí no me vale. Eso tiene que ser supervisado por los servicios de la intervención del ayuntamiento y son los que deben determinar en último momento el valor del canon en especie. Y también habrá que estudiar, sí, y tiene razón la señora que, que ha intervenido anteriormente, vecina, no solamente la afección en este caso al impacto de los partidos de fútbol, ...es la afección por el impacto de la explotación, perdón, señora, por la explotación que va a tener el Estadio Bernabéu a lo largo de la semana. Eso puede suponer... ...también un mayor impacto en el ruido, que es otra de las cosas que hay que determinar. Nosotros esperamos, señora presidente, que en esa comisión técnica se aproveche para subsanar estas deficiencias. Y cuidado, estamos en fase de aprobación de expediente, que es lo que se ha en Junta de Gobierno. Repito, sin la intervención de Vox, qué ganas no, tendríamos nosotros estar en el equipo de Gobierno, efectivamente, corrigiendo lo que haya que corregir. Pero no es así. Y sí, este es el momento de corregir las cosas. Me parece muy bien, muy acertada, señora Presidente, y señores vecinos, la creación de esa comisión técnica, porque eso no son debates técnicos lo que hay que realizar en este caso, dado lo que piden los vecinos y la postura del talento, que también tiene que defender intereses generales. Nada más, y gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias. Cuando quiera, señora Adriana. Bueno, yo había preguntado... Eh, por, nuestro grupo había preguntado por la encuesta, que no se ha facilitado, o sea, no hay un estudio de demanda, por lo tanto, toda la argumentación en torno a las 1.800 plazas de parking no se sostiene con ningún tipo de estudio y habíamos preguntado también qué le pareció la oferta que le había hecho a los vecinos en la reunión del 17 de febrero, en la que, por cierto, no estuvo el señor Borja Carabante, Con lo cual, eh, a priori nos parece una tomadura de pelo que la oferta que se les hiciera fue cambiar el, el tiempo de las zonas ser verdes de dos horas a 40 minutos los días de partido. Esa oferta nos parece una tomadura de pelo a los vecinos y, además, nos parece una falta de respeto que no asistiera el señor Carabante. ...y que eh, las conclusiones que se supone que se les eh, contaron... ...luego quedan absolutamente deslegitimadas... ...cuando se aprueba pocos días después en Junta de, de Gobierno... ...la famosa licitación de la que ha hablado el compañero Vox. A mí me parece que aprobar esa licitación sin haber escuchado a los vecinos... ...sin haber tenido en cuenta que llevan siete plenos viniendo permanentemente... ...que representan a, creo recordar, 25.000 vecinos de la zona... Aprobar sin más la licitación me parece una falta de respeto. Y decir, además, que esa licitación y que ese proyecto no va a costar ni un euro a los madrileños, es absolutamente falso. Primero, porque el estudio ha costado 300.000 euros de las arcas públicas, partimos de esa base, y segundo, porque el coste para los vecinos no solo se tiene que cuantificar en términos económicos, se tiene que cuantificar en calidad de vida. Estos vecinos van a perder muchísima calidad de vida, van a perder eh, cuestiones básicas de salud ambiental, van a, a perder eh, habitabilidad de sus espacios públicos, y eso hay que cuantificarlo. No todo es el dinero. Pero además, el proyecto del túnel es un negocio eh, absolutamente salvaje para una empresa privada que es el Real Madrid. Y van a ser los únicos beneficiados. No hay nadie ni los colectivos vecinales ni el resto de los colectivos políticos que crea que el proyecto es beneficioso. Por lo tanto, eh, creo que les deben una explicación a los vecinos y creo que lo razonable sería no solo escucharles en esa comisión y en ese grupo técnico, sino eh, dar marcha atrás al proyecto. Bueno, Bueno, pues nada, eh, doña Ana, yo únicamente decirles que efectivamente yo llevo ocho veces reunida con los vecinos, que son muchísimas más veces que las que ustedes se eh, reunieron para llevar adelante la remodelación que firmaron de Madeu. Pero bueno, eh, yo quería decirles en ese sentido. Yo lo que puedo hacer es, eh, como hago mensualmente, someterme a sus preguntas y decirles los avances que tenemos. Ustedes saben que yo no soy en el área competente y que todas las preguntas que ustedes están trayendo, donde deberían de ustedes plantearlas, sería verdaderamente eh, la comisión de movilidad que ahí es donde no les van a poder contestar bien yo todos los meses no tengo ningún problema en hablar con los vecinos en hablar con ustedes pero yo creo que ustedes están eh, orientando mal las preguntas porque no es aquí donde las tienen que realizar y entonces pues igual allí sería un buen sitio para que ustedes y sus grupos políticos pues mostraran esa contundencia que públicamente vemos que no están demostrando y nada, eh, lo dicho, yo no tengo ningún problema, un mes que viene de volver a contestar las preguntas, pero considero que donde las tienen ustedes que realizar es a la comisión. Pero, pero me quedan 30 segundos, ¿puedes usarlos? No, porque tienes únicamente dos turnos de, de intervención. Seguimos a la siguiente pregunta, por favor. Punto 13, pregunta que presenta el Grupo Municipal BOS con la siguiente reacción. En relación a las medidas restrictivas de acceso a la zona interior del M30 y en concreto en el distrito de San Martín, al implantarse la zona de Madrid 360, ¿Se han realizado estudios previos o se han realizado de modo reciente sobre el impacto de dichas restricciones y, sobre todo, de los vehículos afectados, tipo tipos de vehículos que podrían ser turismos o furgonetas de reparto, así como el número de sanciones impuestas? Cuando quiera la ¿Sí? Alejandro. Alejandro. Alejandro, perdón. Voy por reproducir la pregunta. Gracias. Pues, doña el estudio más, refle más reciente que refleja el impacto que está teniendo pues las diferentes alternativas que estamos realizando en lo que a contaminación atmosférica se refiere, lo conocimos a principios de este año y se ha vuelto a conocer a principios de febrero, y es el que dice que Madrid por primera vez cumple con los requisitos de calidad del aire expuestos y exigidos por la Unión Europea. Ese era nuestro objetivo. Nosotros queríamos que no solo proteger la zona centro, sino que toda Madrid central... Señores, por favor, señores, señores, señores, señores, miren, es la séptima vez que ustedes vienen a pleno. Yo no quiero tener que hacer esto, pero sí que tengo que velar porque sigamos cumpliendo con el orden del día. Si no es así, voy a tener que llamar a la policía y les voy a tener que pedir que se alojan el pleno. Y de verdad es que no quiero hacerlo porque esta es la octava vez que llevamos a... Por favor, vamos a mantener la educación. O sea, ustedes saben que es la octava vez que les tengo aquí. Por favor. Señores. Bueno, cortamos. ¿Podemos continuar con el plano? ¿De acuerdo? Pues cuando quieras. Señora Alejandra, como decía que nosotros eh, era lo que buscábamos con las medidas que estamos realizando y que si ustedes quieren más estudios o quieren eh, que les contestemos alguna pregunta en concreto, se lo tienen que mandar al área de medio ambiente o a la policía en este sentido, lo que a, a sanciones se refiere, y ahí recibirán la información. Gracias. Buenas tardes a todos. A ver, eh, yo lo que quería decir es que por lo menos los vecinos de Chamartín con los que hablamos no saben si eh, pueden aparcar en la zona SER o si tienen que aparcar en un parking público no saben hasta qué zona de Madrid pueden llegar, la web no es nada clara, no sabemos de cuánta es la cuantía de las multas eh, se ha hecho una campaña muy bonita con fotos por Madrid, de, con fotos de, de nuestra ciudad, poniendo Madrid 360, pero no se ha utilizado, es una pena que eso no se haya utilizado para informar a los vecinos de hasta dónde podemos llegar con el coche, hasta dónde no podemos llegar ¿Y dónde podemos aparcar y dónde no podemos aparcar? Porque lo cierto es que después de la pandemia, muchos madrileños han quedado endeudados porque no han podido trabajar. Y, bueno, quería decir, aparte, que es una pena que el alcalde prometiera reducir o eliminar el Madrid Central, que fue uno de los acuerdos a los que llegó con nuestro partido, y que finalmente, eh, en vez de hacer eso, lo ha ampliado. Luego, por otro lado, que los atascos en nuestra zona siguen estando a las mismas horas en los mismos sitios y siguen siendo los mismos. Y mmm, nada más. Eso es todo. Muchas pues Alejandro. No, muy, yo voy a explicar de una manera muy didáctica, porque igual no sé, usted decía que los vecinos no se han dónde puedan apartar y dónde menos. es una información pública y además que está en la página web, pero que si hay que hacer más campañas de eso, pues la realizaremos. En lo que se refiere a, a Madrid eh, Central, que es su, su principal caballo de batalla, ¿saben ustedes que después de ese acuerdo que llevamos eh, hay dos normativas, la normativa europea y posteriormente la normativa estatal que exigía que en ciudades como Madrid, Hubiera una zona de libres emisiones y nosotros estamos obligados a cumplir la ley, primer motivo, y por lo que decimos. En segundo lugar, y aunque nosotros, que no es lo que hace el Partido Popular, porque el Partido Popular siempre cumple la ley porque somos un equipo de gobierno, no somos un equipo de pancartas, entonces, un eh, partido de gobierno, discúlpenme, entonces aunque nosotros no hubiésemos hecho eso ustedes saben que únicamente con sus votos con los votos de Vox, no habríamos tenido suficiente para sacar esa iniciativa del pleno entonces, por un lado tiene la ley y por otro lado tiene la imposibilidad de los números entonces, frente a la ley y frente a la imposibilidad de los números, lo que ha hecho este grupo de gobierno es crear una alternativa que ha hecho que Madrid junta por primera vez con las exigencias de calidad del aire que vienen desde Europa y que no tengamos que someter a los madrileños a pagar unas sanciones enormes y, se, y nosotros estamos muy muy orgulloso de ello, que a ustedes no les gusta que a ustedes por más que se lo explicamos ese ego cognitivo que tienen de no aceptar la información contraria no lo entienden, pues nosotros no, no podemos hacer nada con eso, lo que sí que pueden hacer es explicárselo a los madrileños y eso es lo que estamos intentando hacer y no tiene turno de pregunta porque ya lo ha agotado solía, no, solía, a si a ha agotado su turno, tiene únicamente dos turnos de intervención punto 14 pregunta que presenta el grupo municipal socialista con la siguiente redacción las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el Paseo de la Castellana, en la parte que corresponde a nuestro distrito, se han reparado dos de las tres áreas infantiles que se encuentran en ese espacio, dejándose en reparar uno de ellos cuando en el pleno de abril de 2022 se aprobó la reparación de los tres. <risa> ¿Cuándo se va a reparar dicho área infantil que falta? Pues, quien va a agradecerlo? el Juan José. Ya sabía de Juan José, ¿verdad? <risa> Papo, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de nada, quería hacer una corrección. Si es verdad que, que, que en el Paseo de la Castellana sigue habiendo tres áreas infantiles eh, que se han reformado, decir además que, como siempre digo, cuando las cosas se hacen bien no nos cuesta reconocerlo, al igual que cuando se hacen mal, que muchas veces por es así, venimos y lo decimos. Si es verdad que los tres áreas infantiles que se han reparado han quedado muy bien, se han reparado con muy buenas instalaciones, con columpios incluso pero sí, sí es verdad que si sí hay un área, área como que se ha ampliado que se el de la zona de Cusco que, que esa instalación antes no estaba pero no sorprende que sin embargo el área infantil del Paseo de la Castellana a la altura del 134 sí es verdad que ni se ha restaurado ni, ni nada ya, y no sorprende después de que se haya hecho esa, esa gran obra de restaurar los tres áreas principales se dejara este sin hacer absolutamente nada que además era el que peor estaba a ver, José, tiene una explicación. Dos, las asumía la Junta de Distrito a cargo de nuestro presupuesto y una, las asume el área. Entonces, eh, ya estamos, nosotros hemos realizado ya las dos actuaciones que ha visto y la siguiente la está realizando ya el área. Y, vamos, según nos dicen, estará, están finalizando la remodelación, así que estará disponible los próximos días. Muchas gracias, y, y, y coño, se me ha dado cuenta de una cosa, de que yo... Pues nada, tres años y medio llevamos aproximadamente aquí insistiendo en que se pongan, se, se cubrieran las áreas deportivas, se dieran puntos de sombra en los patios escolares. Y va hoy otra de muchas gracias, y lo han aprobado. Una cocina. si no os importa para el próximo pleno podéis añadir también los patios de los colegios y las áreas infantiles, porque a vosotros me lo prueba, a mí llevo tres años dando de, de largas a ver, aquí vamos otra vez con el área, con el concepto y además, quiero decirte José, que además cuando vi eso, pregunté porque sabía que tú no le vas a preguntar para lo que no está homologado ...es para las zonas infantiles... ...seguro que habéis visto un montón de áreas deportivas... ...en las que sí que hay cubrimientos, ...sobre todo para que luego se pueda eh, utilizar... ...durante, pues eso, durante toda la temporada... ...tanto en invierno como, como en verano... ...el problema que tienen los ...y eso lo vamos a ver en la proposición de, de Vox... ...y eso sí que hay que realizar un estudio con los vecinos... ...los problemas que tenemos, por ejemplo... ...cuando se cierran pistas de pádel... ...es que el sonido reverbera mucho... Y entonces, luego, los vecinos que están al lado se quejan. Entonces, en esas eh, propuestas que habéis realizado, lo primero que tendremos que mirar es a la, a la distancia que está de los vecinos, porque luego genera más inconvenientes que los que resuelve. Pero, a lo que tú me preguntas, y es que esto, si quieres, te lo va a contar Javier, que lo va a echar cinco minutos cuando acabe el pleno, que es que no están homologadas, las están infantiles infantiles, es que no puedo volver técnica para homologarlas, pero bueno, es que no únicamente indicarte que además lo traje y lo traje en foto además luego si queréis os lo paso para que lo tengáis para el próximo pleno vale ver, dentro de las áreas infantiles como decía en su día aunque yo también traje las áreas ah, infantiles, existe otro tipo de instalaciones para dar sombra que no son todos no, pues no. Pero, si queréis pues, quedarnos a este interesante debate pues bueno, o sea, después de los... del pleno os es que hay con Juanjo y con Javier siguiente pregunta Punto 15, pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente redacción: En el pleno del pasado mes de septiembre se aprobó la realización de charlas en los centros educativos del distrito para concienciar contra el acoso escolar y el ciberacoso. ¿Cuántas charlas y en qué centros se han realizado desde que se ha aprobado dicha proposición? Carolina. Eh, Carolina, cuando quieras. Ah, Juan José. No te has olvidado de mí. <risa> A ver, cuando quieras, sí. La última formulada, gracias. Mirad, como es un tema bastante importante y además quiero que sepáis todo lo que estamos realizando, os voy a dar lectura del informe que me han preparado. ¿de acuerdo? El Departamento de Educación del Distrito de Chamartín ofrece un servicio de apoyo a la convivencia escolar denominado Programa de Educación Emocional y Resolución de la Violencia de Conflictos, en los centros sostenidos con fondos públicos, tanto de educación primaria como también de educación secundaria. Este programa lo desarrollamos en diferentes sesiones grupales, dirigidas, como decíamos, a los alumnos de primaria y de secundaria. Se imparte en los centros educativos de educación infantil y primaria que se han querido adherir, los cuales son Ramiro de Maezú, Luis Bello, Obispo Hijo de Garay, Pintor Rosales, San Juan de la Cruz, Isaac Albeniz, Arquitecto Audí, Padre Poder y el Co Colegio Corazón Inmaculado. De igual modo, también, como os decía, le estamos ofreciendo a los institutos y los que se han querido adherir son el Colegio San Ramón y San Antonio, Damiro de Maezú, el Colegio Corazón Inmaculado y el Instituto de Santa Marta. También, con el objetivo de concienciar eh, contra el acoso escolar y el ciberacoso, están realizando una labor muy importante los agentes tutores, que también, como sabéis, a los... ...a los colegios y a los, a los institutos que nos han querido adherir a este programa... ...directamente lo que les decimos es que si encuentran algún caso... ...pues que directamente llamen a, a estos eh, agentes eh, tutores... ...para que realicen una, una charla. Por ello de momento en este curso se han impartido eh, charlas de esta temática... ...de contra el acoso o el ciberacoso en los siguientes colegios... ...Isaac Albéniz, Padre Poveda Ramiro de Maeztu ...Colegio San Ramón y San Antonio, Colegio Nervión... ...Colegio Santa Catalina de Sena y Colegio Cardenal Espínola. De igual modo, también desde el área de Familias de Igualdad y Bienestar Social se está desarrollando un programa de intervención para la prevención en estos aspectos y durante el año 2022, que se tenga cobertura... Y el grupo CAFE6, que es el que da cobertura al distrito de Chamartín desde el área de familias, ya se han realizado dos actuaciones en centros educativos de este distrito. Una actuación fue realizada en el Instituto de Educación Secundaria Santa Marta, a la que acudieron 147 adolescentes, y la otra actuación se realizó en el Colegio de Coración Inmaculado, a la que asistieron 119 adolescentes. Por pues, lo tanto, deciros que no es, es un tema al que además estamos incidiendo desde bastantes áreas eh, relacionadas, como habéis visto, desde parte de la Junta, también desde parte de la policía y luego también desde parte de, de la, la propiedad de familias y que para nosotros, pues como veis, es un tema como muy importante y contra el que queremos actuar. Muchísimas gracias. Sí, únicamente por resaltar que, que sí comentabas en la parte de lectura del informe, que uno de los sitios en, en, con los que colaboramos los centros juveniles, recordar que Chamartín no dispone de centro juvenil. Y después, por otro lado, únicamente sabemos que se están dando este tipo de charlas, pero sí es verdad que parte de los centros, además que, que has nombrado, comentan de que normalmente cuando se organizan estas charlas a las que ellos tienen que, que optar o solicitar, les falta mucha información. Si estaría muy bien que se fueran comunicando todas las cosas, las que se hacen, tanto desde la Junta del Distrito como desde el propio Ayuntamiento, se informara mejor a todos los centros y asociaciones para que pudieran llegar a estar a ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomado la nota. Punto 16. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente redacción. En el 1 de septiembre, el Grupo Municipal Socialista propuso estar al área de gobierno correspondiente el estudio de la instalación de un mercadillo en el distrito de Chamartín, <coughs> iniciativa que salió aprobada. ¿En qué Perdón, ¿En qué estado se encuentra el estudio a día de hoy? Pues con la Carolina. Bueno, pues lo he dicho hace seis meses que trajimos esta propuesta que fomentaba el comercio sostenible con un trato cercano y personal hacia las vecinas y los vecinos propusimos el, el estudio de, de lo que no es solo un lugar de compras, un factor de dinamización del barrio, que fomenta la socia socialización de las vecinas y vecinos y mantiene el barrio activo, a diferencia de las políticas neoliberales que se llevan a cabo en, en aquellos sitios donde el la ciudad. ¿En qué estado se mandó el estudio seis meses después? Por favor. Pues, mira, Carolina, sí que hemos realizado el estudio de todo lo que es necesario, pero la decisión a la que hemos llegado es que en estos momentos no consideramos que sea prioritario, debido a que en los momentos actuales estamos viendo que los, eh, los comercios están pasando por una situación muy complicada y nosotros queremos favorecer a esos comercios sin ponerles una competencia en la puerta de, de, de precisamente esos comercios. Así que, como queremos velar por su situación y no ponerles más barreras, como hace su Gobierno, no lo vamos a sacar adelante. Bueno, lo de favorecer el comercio local, eh, los mercadillos favorecen el comercio local, favorecen todo lo que tenga que ver con el barrio porque es uh, efecto llamada y, y si no, descarganse TikTok donde se hace viral todos los fines de semana el mercadillo de Majadahonda o el mercadillo de la Lipa. Eh, si Muchos distritos en esta ciudad eh, tienen mercadillo. ¿Por qué le echan Martín no? Nos vuelven a decir lo mismo que decían hace seis meses. No es el momento. Se aprueba el estudio. No es el momento. ¿Por qué no es el momento? El presidente de mercado, el mayor accionista eh, de la cadena, ha dicho esta mañana que han subido una burrada de los precios. ¿Por qué no le ponemos la vida más fácil a la gente cuando tenemos la posibilidad? ¿Por qué no les compensa? La verdad que yo no entiendo. Gracias. Pues mire, pues es el momento porque está subiendo la luz, está subiendo, les están subiendo los impuestos, están subiendo todos los gastos asociados, entonces lo que no queremos hacer es ponerle más barreras en el camino. Entonces, hasta que pasemos a gobernar en aproximadamente diciembre y pongamos esas ideas liberales que a ustedes no les gusta, pero que a los comercios les gusta tanto porque les permite vivir tranquilos, pues consideramos que no es el gobierno. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Punto 17, pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente reacción. ¿Qué opinión le merece el estado de conservación del nuevo Pipicán de la colonia San Cristóbal? ¿Quién merece vale la pregunta? Fernando, cuando quieras. Doctora. Fernando, eh, buenas. Mira, me han pasado, he hecho que hoy se fueran a hacer fotos, me han pasado estas fotos del área canina y yo, bueno, pues a lo que se refiere, viéndolas, mi valoración es, es buena. No sé qué me, me digas ahora. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A vosotros ver también las fotos que se… ...que se recogían dentro del informe. Esa foto se indicaba, creo, creo recordar, que era del 7 de marzo. En parte nos sorprendía porque estaba bastante bastante mejor que lo que ha estado durante muchos otros muchos otros días el Pipicán. Nosotros, nos parece correcto que ese día 7 estuviese estuviese correcto el Pipicán, pero lo cierto es que durante otros días estaba, nos pareció bien que se hiciese pero creemos siempre que es importante no solo hacer las cosas, sino además conservarlas. Y lo más importante es que lo que nos gustaría mucho es que nos dijese, señor hacer si va a ir usted a inaugurar ese epipital y si están esperando ustedes a quitar los cartones de los de los bancos, que por cierto en sus fotos podrán ver que siguen estando ahí desde hace un par de meses, a que usted vaya a inaugurarlo, vaya a inaugurarlo señor alcalde, o si sin embargo es que se les han olvidado allí los cartones y los van a seguir dejando. A ver, Fernando, te cuento porque todo lo que dices he son cuestiones administrativas que se van a, a resolver ya. A ver, lo primero es que nosotros realizamos la inversión, pero luego la tenía que recibir el área. El problema de realizar nosotros la inversión, que posteriormente tiene que recibir el área, es como un lapso de tiempo en el que el área pues, no, no procedía a la limpieza. Eso ya se ha solventado y ya por eso pues, está, está limpia. El problema lo que estás viendo de los bancos y demás es que hasta que la propia intervención no realice la recepción de la obra así y vea que todo está adecuado, no se puede alucinar el precinto. Pero, según me comentan, la recepción también la van a hacer en esta semana. Así que en esta semana ya estará quitado. Y no es porque dejemos de salir el precinto, sino que ya te digo que hasta que no se recepciona debidamente la obra no estamos, eh, no podemos quitar el precinto en sí. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Punto 18. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente relación. ¿No tiene previsto la Junta Municipal de Distrito limpiar el paso subterráneo que conecta el Hospital de la Paz con la Colonia de San Cristóbal? Pues es la 18, ¿verdad? Sí. Un segundito, que es que se me están yendo en las preguntas. Sí. Pues a ver, en relación con las labores de limpieza de citado, paso subterráneo, indicar que de forma continuada se efectúan las labores de limpieza programadas. ...en particular el nivel de limpieza que le corresponde es el nivel 3... barrio manual alternos de, de lunes a domingo y baldeo mixto una vez a la semana... ...y unido a lo anterior, en las próximas fechas con temperaturas más adecuadas... ...se efectuará una campaña específica de limpieza y tratamiento de pintadas y grafitis... ...con maquinaria específica y posteriormente se aplicarán pinturas... ...con productos anti que facilite la eliminación de pintadas en el futuro. Y también tenemos fotos si quieren, si quieren verlas para que vean cómo es el, el estado actual. Mire no. Bueno, si las fotos no me hace falta si yo paso por allí todos los días, o sea que yo no necesito ninguna foto. Vamos a ver, esto no es que esté sucio, es que está horrorosamente sucio. No hay quien pase por allí, hay que taparse la cara y la nariz porque huele, y perdónenme, a pis, que es que echa para atrás... Claro, porque no lo, no lo limpian entonces ustedes lo han limpiado en esta ocasión, perfecta la esa, pero hoy ya no estaba así ¿eh? porque allí no van a limpiar todos los días vale, cuando se ha presentado esta, esta pregunta y ustedes van, lo limpian y dicen, eh, eh, mira la foto que ya está hecho no, no, está hecho ese día porque nosotros hemos hecho esa pregunta porque nosotros presentamos esa pregunta el día 5 y ustedes el 7 han hecho la foto, como lo del pipical, el 7 lo limpian, pero um, a esa hora ya hacen la foto, media hora más tarde ya está sucio. Porque claro, allí hay perros... ...y la gente que va a los perros echa eh, el, lo, los desperdicios... ...pues que a lo mejor bajan también comiéndose una hamburguesa... ...y tiran lo de la burguesa, ...¿qué pasa? que a las tres horas aquello está limpio... ...si ustedes pasan una vez a la semana... ...si es que pasan... ...ya imagínense cómo está el día siguiente... ...todo abajo... ...entonces el, el, el, pas, el pasadizo es tremendo... ...pero la, a que las luces no las han tocado... Bueno, pues de las luces hay una sí y dos no. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya anochece más tarde, pero en invierno, a las cinco y media de la tarde, aquello era totalmente oscuro. Que ahí pasa mucha gente que va a coger los autobuses, que va a la paz, que va a trabajar a las torres. ¿Qué pasa? Que a las cinco y media de la tarde, aquello está oscuro totalmente. Y es peligroso porque si usted ha estado por allí verá que hace un ángulo recto las bajadas para meterse en el pasadizo y allí nos hemos llevado, y se lo digo personalmente, más de un susto ¿eh? allí deberían de poner, es una sugerencia que yo hago, que pienso pues algún eh, espejo o algo así para el que baje pueda ver lo que hay en el pasillo porque nos hemos llevado, y le vuelvo a repetir que a mí me ha ocurrido, más de un susto al bajar el, el, el, la lampa y meterte en el pasadizo. Nada más. Mucha señalaria, el pasadizo es que no es nuestro, es de la paz, por lo tanto nosotros no podemos poner luz. Lo que sí que podemos hacer y estamos haciendo es limpiarlo y, como le digo, no es una vez cuando ustedes nos ponen una pregunta, porque nosotros no trabajamos a la carta, sino que obviamente lo sometemos a una organización. Y, como digo, en particular esta zona le corresponde el nivel 3, que es valdeo manual, días alternos de lunes a domingo y baldeo mixto una vez a, a la semana. Respecto a lo que dice el civismo de la gente, desgraciadamente no podemos hacer nada, pero seguiremos limpiando. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Punto 19 pregunta. <ríe> Punto 19, pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente relación: ¿Podría informarnos qué se está haciendo en el mercado de San Cristóbal y si este va a seguir siendo mercado o va a cambiar su uso? ¿Quién va a realizar la pregunta? Natalia. cuando quieras. Gracias, presidenta. Bueno, mire, lo bueno de estas preguntas que han hecho mis compañeros ahora mismo es que una vez… Eh, cada vez, una vez cada cuánto las traigamos, bueno, pues para hacer de las fotos, limpian o asean o vacían las papeleras del Pipicán. Y al menos una vez cada cuánto, cada, cada cuánto sea, eh, bueno, pues al menos los vecinos disfrutan de esa zona o de ese pasadizo o de esas papeleras pues eh, vacías. La pregunta que tenemos a continuación es, bueno, pues, simplemente por, por darla por... por ...por formulada o por explicarla mínimamente... ...es que nos gustaría saber en qué consiste... ...la remodelación de, del mercado de San Cristóbal... ...en qué consiste el proyecto, el presupuesto de la obra... ...y si el mismo va a ser... ...si dicho presupuesto y dicha remodelación... ...va a ser privada, pública o mixta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues a ver, le contexto... ...en primer lugar, el mercado va a seguir siendo mercado... ...y además las actuaciones que hemos realizado en él... ...han sido acordadas con la Asociación de Comerciantes del Mercado... Eh, le cuento eh, pues que lo dice usted eh, le cuento eh, las plantas bajas y superiores del mercado de San Cristóbal se están realizando obras de remodelación integral del equipamiento promovidas por la Asociación de Comerciantes del Mercado y subvencionadas por el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la convocatoria de subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados de Madrid las obras implican una renovación por favor, eh, nos podemos caer un poquito es que es como estamos todo el rato con el... Murmullo y es un poco difícil. No, no quedan preguntas. Quedan ya tres y nos vamos, pero por favor, vamos a mantener. Gracias. No, de acuerdo, es que ¿verdad? es verdad, que es muy incómodo. Las horas implican una renovación de las instalaciones y la de redistribución la del espacio interior del mercado, lo que va a suponer una mejora de las condiciones de iluminación y de ventilación natural, de protección al ruido, de eficiencia energética y de aislamiento térmico. El concesionario del mercado ha recibido del Ayuntamiento de Madrid una subvención por importe de 301.746 euros para la cofinanciación de una inversión de 847.375 euros. Y, como les decía, no se va a cambiar el uso del mercado y vamos, va a seguir siendo un mercado como tal. Y el objetivo pues es dinamizarlo para que tenga mayor actividad y que también los comerciantes pues tengan más posibilidad de venta. Cuando quiera, Natalia... Inmaculada, por favor, os sé ¿no? Por favor. Gracias, cuando quiera. Gracias, bueno, en primer lugar, eh, en primer lugar quería eh, decir que me alegro de que Paco Montoro esté bien, estábamos preocupados, no sabíamos si era un problema de salud, no había apoyo venir al pelo para algo, pero me alegro de ver que, que, no, que no ha sido nada serio. Eh, mire, digamos, el grupo municipal socialista lleva muchos años peleando por el mercado de San Cristóbal y cuando digo muchos me refiero a muchos, muchos, muchos. Aún recuerdo las discusiones con la señora eh, Romero en este pleno, con el señor Boto. Yo me acuerdo perfectamente de estas discusiones intentando sacar adelante el mercado de San Cristóbal desde posiciones completamente diferentes. No sé si ustedes, acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente intentando pelear por la dignidad de este mercado. Eh, dignidad del mercado municipal, de sus comerciantes y, por supuesto, de los vecinos que lo necesitan como, como zona de, de encuentro, zona de, de mercado de proximidad, eh, como, como zona de referencia casi en, en, en, en, esa, en, esa, en ese barrio. Esta pregunta no viene solo del Grupo Municipal Socialista, viene eh, sobre todo de los vecinos de la zona que ven, que ven el mercado cerrado, que ven que lo están remodelando y que no saben exactamente… Esta razón de allí, mira, hablamos ahora mismo de favorecer el comercio local, pero es complicado favorecer el comercio local cuando ustedes nos hablan de que al final esta remodelación directa que adelante gracias a la asociación de comerciantes. Nos habla de una inversión de 847.000 euros, de más de 847.000 euros, y que la parte que pone el ayuntamiento de Madrid es de 300 y poco mil euros. Entonces es muy complicado que nos creamos que ustedes favorecen el comercio local. Eh, y, y les cuesta poner un mercadillo en el distrito eso es favorecer el municipio local no poner un mercadillo en el distrito y sin embargo un, un mercado municipal que no sabemos si va a seguir siendo municipal porque la iniciativa y el gran aporte económico el gran aporte económico de esta remodelación es de la asociación de comerciantes y que hasta que no han ellos y han puesto el proyecto encima de la mesa el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho nada por ese mercado es más, en esto no van a poder decir eh, ...que es un problema en el Gobierno anterior... ...porque yo les repito, muchísimos años... ...yo en primera persona peleando por este mercado... ...junto a los vecinos y a los comerciantes... ...y ustedes no han hecho nada... ...los señores que tengo a mi lado, al menos... ...hicieron una remodelación para que fuera accesible... Y lo, ...y lo pusieron bonito por fuera... ...pero ustedes, en los años que llevo esta Junta Municipal... ...y reitero que son muchos... ...señor voto está desentrado, incluso hay alguien... Eh, Algún concejal presidente de esta también estaba sentado, no han hecho absolutamente nada. Bueno, pues seguimos favoreciendo el, el comercio local, seguimos el mercadillo y gracias a la asociación de comerciantes igual el mercado San Cristóbal continúa vivo. Gracias. Vale, gracias a la asociación de comerciantes, y gracias a la subvención de, de Ayuntamiento de Madrid y gracias a la inversión como realizado también, como saben, en las obras que lo he dicho, que son muchísimo más de 300.000 mil euros. Y entonces le digo. ...bueno, de acuerdo... ...pero le digo, entonces, eh, las actuaciones que realizó ...el equipo de Más Madrid, ahora Madrid o como... ...dignado en llamarse, eh, ...cuando nosotros hemos llegado, y ustedes saben cuál es la situación... ...que tiene el mercado de San Cristóbal actualmente... ...los comerciantes estaban a punto de cerrar... ...nosotros les hemos efectuado un plan alternativo... ...estamos realizando una inversión... ...y le hemos dado un nuevo plan... ...entonces, para no hacer nada, acabamos de presentar un proyecto... ...y ustedes están, están criticando ese proyecto... ...entonces, para no hacer nada, le digo... Eh, parece que lo hemos hecho todo, hemos hecho una inversión y además estamos realizando una, una obra en la zona para darle una nueva dinamización al, al comercio y al mercado entonces, eh, si para ustedes eso es no hacer nada, pues entiendo toda su oposición porque claro, ustedes dicen que este equipo bueno, no hace nada, pero es que ustedes dicen que no hacemos nada de todo lo que hacemos entonces, bajo esa forma de, tan difícil de interpretar la realidad, nosotros de verdad que poco podemos hacer Así que, pasamos al siguiente punto. Punto 21. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mal Madrid con la siguiente reacción. ¿Cómo valora la concejala presidenta la reforma realizada en el, Joaquín, en el jardín de Joaquín Masmilla? Eh, David, cuando quiera. Sí, por contextualizar voy a leer la propuesta que aprobamos aquí en el pleno del 13 de abril de 2021. Decía así. Acondicionar el jardín de Joaquín Masmilla situado en el de 57, como espacio de ocio y ejercicio intergeneracional, de modo que cuente A… ...un parque infantil que aplique criterios de accesibilidad universal y diseño para todos y todas... ...incluyendo elementos naturales siempre que sea posible... ...que faciliten una experiencia lúdica, social y sensorial... ...garantizando una gestión integral de mantenimiento de todos los elementos... ...b, una zona con circuitos biosaludables adaptados para el ejercicio de personas mayores... ...así como c, zonas estanciales que faciliten la socialización ...de manera que incremente la sensación de seguridad... ...y el disfrute de esp del espacio por parte de las familias del distrito y refuercen también en la medida de la posible la presencia de arbolado así como la posibilidad de instalar elementos que proporcionen sombra en el periodo de temperaturas más elevadas teniendo en cuenta estos tres aspectos que aprobamos hace un año y medio en el distrito hace casi dos años en realidad por una <risa> vez insisto, me gustaría que valdrase en qué medida cree que hemos cumplido con todos estos compromisos o que han cumplido más bien ustedes así como con el plazo de ejecución que se habían propuesto y la inversión realizada Muchas gracias, eh, David. A ver, eh, que tampoco estuvisteis tanto tiempo gobernando como para saber cómo al final se realizan estas cosas. Eh, la proposición estaba muy bien y por eso votamos nosotros en contra, pero al final hay que someterla al estudio técnico, como bien sabes. Entonces, dentro de ese estudio técnico nos dijeron que se ve la imposibilidad de realizar esa área infantil. ...que decíais, por criterios de accesibilidad universal... ...ya que en el único sitio donde había espacio para instalarla... ...no cuenta con accesos que cumplan con la pendiente máxima... ...permitida por la normativa en materia de accesibilidad universal... ...y tampoco se podían reformar los existentes ...porque no se podía modificar el terreno... ...al estar situado el parque encima de un parking. Entonces, lo que hemos realizado, yo creo que es lo que habéis visto... ...se ha podido condicionar el uso lúdico-deportivo de dos espacios... Uno situado por encima de la entrada de vehículos del aparcamiento y otro junto a la entrada de, al parque por la calle López de Hoyos, mediante la instalación de ele elementos biosaludables que, aunque están especialmente dirigidos hacia personas mayores, pueden ser utilizados por adultos y por personas de todas las edades. También habéis visto que hemos renovado el mobiliario urbano, instalando nuevos bancos y nuevas papeleras y también zonas ajardinadas. Hemos tenido un pequeño problema porque se llevaron parte de esas zonas ajardinadas, pero no, pues, no os preocupéis porque las volveremos a comprar y las volveremos a, a poner. También hemos mejorado la, el acondicionamiento de la escalera de acceso desde la calle soy Pla, eh, dotándola de un tasa-manos de doble. Y luego también eh, sabéis que en la zona había muchos problemas cuando llovía por el propio drenaje. y también lo hemos eh, mejorado. Así que mi valoración es positiva porque, conforme a las características propias del terreno y de la zona, y conforme también a la normativa, era todo lo que hemos hecho era lo que podíamos hacer. Si nada, David, no tenga no ninguna duda en que nosotros hubiéramos hecho un parque. Bueno, ha he hecho falta entre aceptando lo de. Vamos a aceptar lo que dice efectivamente de la edad infantil. Podemos. Aceptar. ...aunque por cierto nos hubiera gustado poder leer también ese estudio técnico... ...porque de hecho eh, el 9 de diciembre de este año les hemos hecho una petición de información... ...preguntando esto mismo y que nos diera los detalles técnicos de las obras que han hecho... Y todavía hoy estamos esperando que nos llegue la respuesta a esa petición de formación. Como también, por cierto, aprovecho para mencionar que también les hemos pedido en esa misma fecha la sentencia sobre el Parque de Berlín y tampoco nos la han remitido. Así que estaría bien que nos remitiesen estas cosas para que pudiésemos hacer nuestra labor de control. Eh, por cierto, eh, pregunta esta que también nos han admitido, dificultando adicionalmente nuestra labor de control. Como digo, más allá del parque infantil, pues, por lo tanto, parece que, más allá de lo que usted ha dicho, lo que yo he mencionado, eh, los espacios arbolados los podrían haber incluido, no hemos visto que esto sea así, y también las zonas estanciales, donde se permita, se facilite una mayor socialización entre los vecinos del distrito. Y, por otra parte, es verdad que hemos visto que han avanzado en algunas otras cosas, pero no sabemos tampoco muy bien a qué están esperando para acabar el desembalaje de lo que efectivamente sí que han instalado, porque lleva... Creo que a principios de enero, más o menos, es cuando ha realizado estas obras, pese o a que, por cierto, nos habían prometido que iba a ser en el año 2022. Pero bueno, no vamos a ser de más en este de retraso. Pero lo, lo que sí que nos llama poderosamente la atención es que permanezca el embalaje tanto de los nuevos bancos como de eh, las, los accesorios para realizar ejercicios que tienen ahí. No sabemos si es que están esperando quizá a una fecha cercana a la campaña para hacer alguna inauguración, porque si no... Pese a que este nos parece un motivo un tanto espuro para hacerlo, la verdad es que todavía nos parecería más ilógico que no lo dejen valen de una vez y permitan a los vecinos disfrutar de este espacio. Pues a ver, el tema del embalaje es el mismo que estamos diciendo por la recepción de la interventora. Únicamente tenemos una interventora por junta de distrito y eso lo sabéis y la verdad es que estamos realizando muchas obras y tienen que ser recepcionadas. Lo único que puedo decir pues es que intentemos un poco agilizar el trámite porque efectivamente pues lo acabo de decir, que esté dos meses sin poder utilizarse, pues no es de recibo. Pero que sepas es que es por eso. Pasamos a la siguiente pregunta. Punto 22, pregunta que presenta el Grupo Municipal Mar Madrid con la siguiente redacción: ¿Podría concretar la concejala presidenta cuándo se va a poner en marcha el servicio lanzadera de transporte entre el centro de salud de la calle Canilla, actualmente sin funcionamiento, y el que se ha asignado a sus usuarios situado en la calle Baviera? ¿Quién va a realizar la pregunta? Ritama. Yo. ¿Tenía que cuando quiera. Es la doy por fórmula, gracias. Pues, señorita, aún no nos ha informado el consorcio, no tenemos contestación y tan pronto cuanto la con, que tengamos la contestación se la haremos llevar lo que pasa es que está pasando demasiado tiempo y creemos que es bueno, eh, creo que una celda que explique que se trata de una propuesta que se aprobó por unanimidad en el pleno de diciembre para que se pusiera un, un servicio de lanzadera entre los el centro que, es encerrado y el que se ha cerrado y al que se les ha derivado que es en la Vida, en, en la calle de Arbera. Están a 800 metros y eh, uno del otro creo que en una reunión que han tenido con ustedes los representantes nacionales más o menos les indicaron que estaba el autobús 43 lo que pasa que el autobús 43 vamos a salir del centro de salud hay que andar 400 metros coger una parada de ese autobús es decir, 100, bajarse y andar otros 300 metros, cuesta arriba, no tiene ningún sentido el autobús y se sigue necesitando un microbús para, para que las personas que tienen derecho a la salud puedan ejercer su derecho tranquilamente. Creo que no es excusa lo del Consejo de Transportes poner una. Un, se, trata de, se trata de voluntad política. Se necesita un microbús, dos conductores. ¿Cuál es el problema? Pues me decía, esa es excusa, es competencia, yo no tengo la competencia para poner ahí, como dice usted, un microbús, lo tiene que poner el consorcio, así que ya le digo, tan pronto tenga la información, yo se la voy a pasar. También están ustedes presentes en la Asamblea de Madrid y pueden realizar directamente ahí esa petición al consorcio. Entonces, lo que les digo es lo que puedo hacer para darle la competencia. Y he hablado de voluntad política de la competencia claro, es que la pregunta la política, sin competencia, no la de la política no debe, les podría empujar a solucionar el problema se han recibido 2.000 firmas también que no sé si les importa más, no, desde luego el a los vecinos y sobre todo a los mayores tiene el turno de, de palabra pues punto sí, 23 Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la concejala presidenta y por el coordinador del distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. ¿Tienen alguna intervención en este punto? Pues nada, vamos no por sustancia del orden del día y eh, hasta el próximo pleno. Sí, muchísimas gracias. ¿El 18 de abril? 18 de abril, el próximo. Muchas gracias. Que lo pasen bien semana Santa. <risa> Ay, que te una feliz semana Santa. <risa> ¡Gracias!